Corren los caminos, trazados por la vida Dicen que se aprende cada día oh, eh, oh. Cuando crecen hierbas a un costado Y que paran nuestra marcha oh, eh, oh. No te entreveres Hoy vos cambiar todo esto oh, oh. No dejes que pase. Todo está en este tren La vida, oh, eh, oh, sintiendo que podés cada vez, oh, eh, oh. cantándole a la vida, cantándole, oh, eh, oh. sintiendo que podés cada vez. A pasajeras, te arrancan sentimientos, dejan esa huella de querellas. Oh, eh, oh, cuando se te mueven los resortes, te impulsan tus sentidos. Oh, eh, oh. no te entreveres. Hoy vos podés cambiar todo esto. No dejes que pase, todo está en este tren. Cantando oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. sintiendo que podés cada vez oyeo oh, oh, oh, oh, oh. cantándole a la vida cantándole oh, oh, oh, oh. sintiendo que podés cada VEZ la vida cantando de oro, oh, oh, oh. sintiendo que podés, que podés cada vez más. Oh.